Lo que es importante significar, decía, eh, por las, los números y las cuentas, vemos que, que no todo es COVID, ¿no? Es decir, que ya estábamos, estábamos puesta abajo. No es verdad que hay algunos indicadores claros, pero que, que lo que hace el COVID es que la, el drama pase a tragedia, ¿no? Y sobre todo en la población más vulnerable. ¿no? Yo creo que eso, además, y yo creo que hay que destacarlo, sobre todo... Yo no hablo como, como red madrileña, pero estoy en la red, con lo cual también sé que además esta situación se agrava en las comunidades, pongamos entre comillas, más ricas o más enriquecidas. ¿no? O sea que dramáticamente también vemos, como precisamente en estas situaciones de crisis, eh, la brecha se va abriendo y llega al abismo entre los que se aprovechan de la crisis y los que son las mayores víctimas. ¿no? y la feminización de, de esta situación es evidente. Yo...